Esta es la oferta de FLEX en colchonería infantil con núcleo de muelles. Totalmente válidos, como primera cama para tu bebé como para adolescentes. Esta combinación sería perfecta para un somier nido como este o para una cama nido de un dormitorio juvenil convencional. Los dos colchones son de muelles, lo más resistente, lo más duradero, lo más transpirable y por tanto lo más higiénico. Evita alergias o minimiza sus molestias. Los colchones para niños tienen que ser firmes. Es lo más adecuado para sus espaldas, para que crezcan sanos y fuertes. Para niños y adolescentes, mucho mejor los muelles que la espuma. Arriba, el Junior Visco A, muelle multielástica en su núcleo y acogida viscoelástica de 2 centímetros a ambas caras, 23 centímetros de grosor. Abajo, el Junior B, Muelle bicónico en su núcleo y acolchados de fibra, 16,6 centímetros aproximadamente. Este colchón lo puedes usar habitualmente si el peso del niño es inferior a 30 kilos. Los niños, los adolescentes, humedecen, mojan más los colchones que los adultos. Por eso con estos colchones hay que tomar más precauciones, airear bien las habitaciones, usarlos con fundas protectoras, girarlos, voltearlos cada tres meses, así te durarán más. Estos colchones, por cómo están fabricados, puedes apoyarlos sobre cualquier tipo de base, sumeres de láminas o bases rígidas.